Eh, bueno, ya casi, casi hemos llegado al final de, de la 2 Entonces, lo primero, daros las gracias por haberos quedado hasta tan tarde eh, para que estemos aquí. Eh, espero que os merezca la pena, desde luego. Y, por supuesto, gracias a, a todos aquellos, a todas aquellas personas que hacen que un evento así pues, pueda, pueda ocurrir. Vale, ¿no? los, no, los que no me conozcáis, yo soy eh, Juliet soy... Eh, Technical Evangelist en Microsoft, aquí en Madrid, y yo trabajo principalmente con ISVs, ¿vale? con Independent Software Vendors. Al final son empresas eh, que desarrollan una solución para o bien una industria concreta, como puede ser eh, hospitales, ¿vale? la industria sanitaria, o, o hoteles, restauración, o una solución que cura necesidades que sean transversales a, a todas las industrias, ¿no? Entonces yo me imagino que muchos de los que estáis aquí trabajáis en empresas de este tipo, trabajáis en ISV, entonces si tenéis, si estáis interesados en hablar con nosotros, pues después de las charlas podéis acercar o podéis tomar nota de mis datos de contacto y, y hablamos, ¿vale? Para ver cómo os podemos ayudar. Entonces, bueno, vamos al lío. ¿Qué son los cognitive services, ¿vale? ¿Por qué estamos aquí? Los Cognitive Services son una serie de servicios eh, con unos modelos preentrenados por detrás, ¿vale? No nos tenemos que preocupar de toda la parte algorítmica, de temas de eh, hiperparámetros, filtros y demás. Todo eso para nosotros es transparente, no nos tenemos que encargar de eso. Eh, de manera que nosotros llamamos a ese servicio, le enviamos un dato, nos hace un análisis y nos devuelve un resultado, ¿vale? Ese resultado nos lo va a devolver en un JSON y ese JSON lo podemos parsear y extraer solamente la información que nos interese, ¿vale? Bastante sencillo. Entonces, una manera eh, muy fácil y mmm, bastante rápida de añadirle de inteligencia a nuestras aplicaciones, a nuestras soluciones. ¿vale? Normalmente cuando hablamos de cognitive services los organizamos en distintas categorías, que son las que podéis ver aquí. ¿vale? Primero tenemos la que usamos para, bueno, la categoría que incluye todo el análisis de imágenes, de vídeos, luego también tenemos transcripción de voz a texto y viceversa. Eh, tenemos análisis de texto, eh, artículo de conocimiento, base de conocimiento, búsquedas y demás. ¿vale? La idea de hoy es que vayamos viendo eh, algunos de estos servicios, vale, no todos porque son muchísimos. Pero algunos de estos servicios, algunos quizás no, no los conozcáis tanto, otros quizás sí sean más, más, se utilicen más, ¿vale? Eh, de manera introductoria, es decir, voy a contar un poco qué es lo que hacen, vamos a ver cómo funciona y hasta dónde podemos llegar con esos servicios, con unas demos, eh, unas demos bastante visuales. Y, eh, hacia el final, enseñaré un par de casos de uso, ¿vale? de situaciones en las cuales eh, puede ser muy útil utilizar estos servicios y también un par de casos reales, ¿vale? escenarios en los que ya se están utilizando estos servicios eh, para que los veamos en acción. ¿vale? Aparte de estos servicios como tal, de los Cognitive Services, hay un apartado que no es un servicio en sí, pero sí es muy interesante y sí forma parte de, de los Cognitive Services, que son los Labs. ¿vale? Eh, los Labs, al final, es un portal en el cual entráis y veis unos proyectos que están en fase experimental, que al final son servicios en los que desde Microsoft se está trabajando ahora, eh, que seguramente dentro de poco, de unos meses o quizás como muchos años, eh, ya sean públicos, ¿vale? ya sean servicios propios de Cognitive Services, pero ahora están en fase experimental. ¿vale? entonces Si queréis estar a la última, podéis entrar ahí y ver esos proyectos. Hay proyectos, por ejemplo, eh, para detección de gestos con las manos, eh, para análisis de ink, sería como de escritura, ¿no? pero no solamente ya de texto, que eso ya lo podemos hacer, sino también detección de, de, de formas, figuras, cuando estamos haciendo esquemas, todo ese tipo de cosas. ¿vale? Entonces, para estar a la última, os vais a los labs, eh, súper interesante. ¿vale? Entonces, vamos a empezar viendo eh, muchos de estos servicios. Vamos a empezar viendo los que tienen relación con análisis de imagen y temas visuales. ¿vale? El primero sería la Face API. Con la Face API lo que podemos hacer es, le enviamos una imagen a este servicio y nos va a detectar las caras. Nos va a decir exactamente dónde están esas caras en esa imagen y además nos va a dar cierta información de cada una de ellas como por ejemplo, edad, eh, color de pelo, si lleva gafas, si no sé si está calvo o calva, ¿vale? ese tipo de detalles, e incluso nos va a dar eh, una indicación sobre la emoción. Si es una persona que está sonriendo, nos va a decir, pues, está feliz. Si es una persona con mala cara, pues, igual, nos dice que está triste o que tiene miedo, ¿vale? Nos va a dar un, una indicación de las emociones. Eh, esta Face API la podemos utilizar también no solo para detectar las caras, sino también para hacer comparación, ¿vale? Eh, si le paso dos imágenes de dos personas, las va a comparar y me va a decir, pues, sí, corresponde a la misma persona no, son dos personas completamente diferentes, ¿no? Y también para identificación. Yo puedo pasarle a este servicio un set de datos, un set de imágenes de personas, por ejemplo, de empleados de mi empresa, ¿vale? Eh, o etiquetar cada una de esas con la persona de que se trata, le pongo el nombre, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando yo llame a este servicio y le pase una imagen de mis empleados, pues me va a decir, pues aquí aparece Pepito y aquí aparece Fulanito, ¿vale? Entonces también identificación. Si hablamos de análisis de imagen, eh, por supuesto tenemos que mencionar estos dos servicios, el Computer Vision y el Custom Vision. ¿Cuándo debemos utilizar uno, cuándo el otro? Pues depende de lo que queráis hacer, de vuestro objetivo. Si pasamos esta imagen que veis de la manzana al servicio de Computer Vision, lo que nos va a decir es que hay dos manzanas, una es verde, la otra es roja, el fondo es blanco. ¿vale? Nos va a dar bastante información. Eh, si mi negocio mi empresa se dedica precisamente a la venta de fruta pues igual yo quiero ir un paso más allá y detectar concretamente qué variedad, de qué variedad es cada una de esas manzanas. ¿no? Pues en ese caso ya podría usar Custom Vision. ¿vale? Con Custom Vision lo que hago es le paso un set de imágenes, de, en este caso manzana, vale, le doy fruta, eh, y las voy etiquetando. Le voy diciendo, pues esta manzana, por ejemplo la verde, esta manzana de tipo eh, eh, Granny Smith, ¿vale? esta manzana roja de tipo Red Delicious. Entonces le doy a un botón de entrenar, o sea, es todo la verdad que bastante visual, entrena con las imágenes que yo le paso, y a partir de ahí, cuando yo le paso esta imagen u otra, eh, me va a decir exactamente la variedad de cada una de, de la manzana, ¿vale? Entonces, lo dicho, dependiendo de lo que queráis hacer, de vuestro objetivo, podéis utilizar uno o podéis utilizar otro. Eh, dentro de Computer Vision hay, hay algunas cosas como, por ejemplo, detección de celebridades, ¿vale? Podemos detectar eh, ya no solo actores, cantantes, sino también políticos, no sé, escritores, al final personas muy conocidas, ¿vale? Si los detectan la imagen me lo va a indicar, me va a decir su nombre. Eh, y también, ah, bueno, y también podemos hacer OCR, ¿vale? Podemos eh, transcribir texto, ya sea digital o de imprenta o bien escrito a mano. Yo escribo una nota, llamo al servicio y me devuelve el texto de lo que he escrito en esa nota, ¿vale? Luego, con Custom Vision hay una serie de cosas bastante útiles, como por ejemplo la detección de logos. Es un dominio, lo que llamamos dominio, que se ha añadido hace relativamente poco, hace unos meses, con el cual podemos detectar logos en esas imágenes, ¿vale? La manera en que lo hago es de la misma manera que con las manzanas. Yo le paso imágenes con, con logos de mi empresa. En este caso, por ejemplo, yo he hecho un proyecto con, con el logo de GitHub. ¿vale? Lo entreno y a partir de ahí, siempre que le paso una imagen donde aparezca ese logo, pues me lo va a detectar. ¿vale? Súper útil si, por ejemplo, quiero lanzar un producto con un logo en concreto, eh, puedo irme a las redes sociales, traerme las imágenes, detectar cuando aparece el logo, hacer una especie de análisis para ver si aquello funciona o no funciona. ¿no? Si el logo no, nuevo funciona. Luego hay otra cosa. Dentro de Custom Vision, también súper útil, y es que eh, yo puedo exportar ese modelo que he entrenado con mis imágenes en Custom Vision a formatos como eh, TensorFlow o, o eh, Core ML o Onyx, ¿Vale? Puede tenerlo en cuenta porque de ahí podrías eh, llevar mi modelo a un dispositivo. ¿Vale? Súper útil. Luego, si hablamos de temas visuales, aunque esto está un poco entre análisis de imagen y búsqueda, tenemos Bing Visual Search. ¿Vale? Todos estamos acostumbrados a hacer búsquedas eh, por palabras y que me aparezcan resultados parecidos. Pues esto es igual, pero con imágenes. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una tienda de ropa, como la imagen, ¿vale? y llega un cliente con una foto que ha visto una camiseta en Internet que le gusta mucho y dice, oye, ¿tenéis algo parecido? Pues yo pas puedo pasarle esa foto a este servicio, buscar en mi catálogo todas las camisetas que sean parecidas. ¿vale? Entonces, yo puedo ir a mi cliente y decirle, pues mira, sí, tenemos estas camisetas que son casi iguales. ¿no? Súper útil. Entonces, vamos a ver eh, una demo para ver exactamente cómo funcionan estas APIs, cómo funcionan estos servicios. Eh, tengo por aquí algún vídeo. Un momentito que lo pare. Vale, ahí. Esa demo va después. Vale, Empezamos con la primera. vale, Para haceros una demo eh, rápida, vale, para que pueda hacer una demo de todos los servicios que estamos hablando, os voy a enseñar una serie de portales que están disponibles, podéis acceder cuando queráis, en las cuales podemos hacer pruebas con esos servicios, ver los resultados que nos devuelven, empezar a conocer esos servicios un poco mejor eh, antes de siquiera ponernos a programar. ¿no? Entonces, el portal de, face, de la Face API, por ejemplo, aquí vemos la, la comparación o verificación de, de caras. vale, Y vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con la detección de caras. Voy a subir una foto que tengo por aquí en local, eh, una foto de mis vacaciones. ¿vale? Y ahora, sin tener, va bien, no debería tardar mucho, y me va a dar un análisis de, de las caras que encuentre en esa foto, ¿vale? en esa imagen. Entonces, aquí, por ejemplo, detecta que aparezco yo aquí con mi cara. Y eh, bueno, si pongo el ratón, me da información como que soy chica, la edad, no llevo gafas y parece que, que estoy sonriendo, que estoy feliz. ¿no? Entonces, al final, lo que hemos dicho, eh, esto está haciendo por detrás lo que hemos dicho: envía una imagen a ese servicio, me devuelve una respuesta en un JSON. ¿vale? Entonces, el resultado del JSON lo podemos ver aquí, ahí se ve bien, ¿no? Eh, y aquí es donde tenemos toda la información eh, de, de ese análisis, ¿no? Por ejemplo, dice, pues no estoy calva. Eh, me dice que estoy sonriendo, que soy chica, me dice que no tengo bigote ni barba, lo cual, ¿vale? bien eh, Incluso me dice si llevo maquillaje y la emoción, ¿vale? En este caso estoy sonriendo mucho, estoy muy feliz, pero en otro caso, pues me saldrían valores diferentes en las distintas emociones, ¿no? Y luego me da, bueno, por aquí me dice, aquí, que tengo algo en la cabeza, que tengo un gorro, ¿no? Y me da bastante más información. Luego también me da eh, la posición exacta de elementos como, por ejemplo, la boca, la nariz, los ojos, o sea, me da bastante, bastante información y yo lo que hago con esto, pues lo parseo y me quedo con, solo con la información que me haga falta para, para mi aplicación, ¿no? Y bueno, pasamos al siguiente, el de Computer Vision. Igualmente, tenemos un portal donde hacer pruebas y aquí vamos a pasar una imagen, aquí, para ver cómo funciona y qué es lo que nos devuelve. Voy a pasar una imagen de un coche, por aquí. ¿Vale? Y ahora me va a devolver pues, eh, etiquetas que representan lo que hay en esa imagen, ¿no? Eh, me da un montón de información aquí y luego si voy aquí a captions, a blue car, ¿vale? no sé si se ve bien, si no hago zoom aquí, pues me da como una descripción de lo que ve en la imagen. ¿vale? Aquí dice un, un coche azul, si hubiera por ejemplo árboles detrás me iría un coche azul sobre un fondo lleno de árboles, cosas así. vale Entonces me da bastante, bastante información. Aquí por ejemplo incluso me dice pues Lamborghini. ¿vale? Si le paso eh, coche muchas veces me dice la marca, a veces incluso el modelo, o sea que... Hay veces que puede llegar a un nivel de detalle bastante importante, ¿vale? Y aparte, pues me dice el formato, el tamaño, eh, colores predominantes en la imagen, ¿vale? Blanco y, y azul, ¿vale? Eh, luego pasamos al portal de Custom Vision y, eh, bueno, esta demo que me he creado yo aquí, eh, este es el portal de Custom Vision. Básicamente hace un tiempo encontré una moneda en el parking, eh, muy rara, y preguntando, mirando por internet y tal, averigué que era una moneda de Tailandia. Entonces dije, bueno, pues voy a hacerme una, una demo en la cual pueda clasificar monedas y billetes según de qué país sea, ¿no? Para averiguar de dónde son. Entonces me he creado este proyecto de Custom Vision eh, para las divisas de distintos países. Lo que he hecho, he sacado muchas imágenes de Internet, de aquí, ¿vale? Las he subido, le he da, las he ido etiquetando, por ejemplo, esta, ¿vale? Le he dicho, pues esto es un yen de Japón, si, fuera, eh, si se tratara de un dólar, pues le hubiera puesto esa etiqueta, ¿vale? Así es como se va, se va etiquetando estas imágenes, luego le he dado al botón de, de entrenar, ¿vale? Ha hecho lo que tiene que hacer por detrás y ahora yo puedo hacer, por ejemplo, una prueba. Entonces voy a pasarle, a ver, puedo pasarle imágenes que tenga el local o puedo buscar alguna por aquí. Voy a pasarle una sencillita, por ejemplo, de un dólar. A ver, esta misma, no sé. Esta, a ver, si sí funciona. Entonces le paso la URL de la imagen. aquí. Le digo que no lo analice y a ver qué me, me devuelve. Vale. Pues aquí está en predicción, se ve pequeñito para algo de la resolución, pero como podemos ver, pues dice un 92% de probabilidad de que es un dólar. ¿no? Y una probabilidad bastante menor de que sea otro tipo de divisa. ¿no? Eh, así puedo ir probando pues, con, con cualquier divisa de las que he ido entrenando yo con este modelo. Si aquí me dieron resultado raro por ejemplo, me dijera una probabilidad de un 10% de dólar, algo así un poco, dice bueno, no está muy seguro. ¿no? Pues yo lo que tendría que hacer es irme aquí a eh, performance, vale tendría que ver estos parámetros, tendría que ver las iteraciones del entrenamiento que yo he ido haciendo eh, luego aquí por ejemplo eh, los datos que he ido utilizando vale me sale un aviso que dice bueno la distribución de datos que has utilizado en este caso de imágenes eh, no es muy uniforme porque por ejemplo tengo he utilizado 22 imágenes para dólar y solo 8 para yenes entonces bueno eh, igual debería hacer una distribución un poco más, más homogénea. ¿no? Porque muchas veces se dice que para usar los Cognitive Services eh, no tenemos que ser Data Scientists. Y a ver, es cierto hasta cierto punto. Eh, pero sí tenemos que ser conscientes o entender qué datos estamos utilizando para entrenar, por ejemplo, este modelo de Custom Vision. ¿vale? Si yo utilizo, eh, bueno, en este caso las divisas, si utilizo imágenes... Eh, muchas para un tipo de divisa y no para otro pues igual la predicción no va a ser muy buena ¿no? si yo por ejemplo estoy haciendo una clasificación entre perros y gatos y en mi entrenamiento le paso todo imágenes de perros negros y de gatos blancos pues luego cuando yo le paso una imagen de un perro blanco probablemente me prediga o me diga que es un gato ¿no? porque entiende que esa característica de color blanco es muy propia de los gatos entonces simplemente tenemos que ser conscientes de los datos que estamos utilizando eh, para que las predicciones de este modelo sean, sean lo mejor posible ¿no? luego además lo que comenté antes eh, sobre poder exportar a otro formato, pues aquí podemos exportarlo a TensorFlow, ¿vale? A CoreML o a, a Onyx. ¿De acuerdo? Eh, vale, pues seguimos con el Bing Visual Search, eh, búsqueda visual. De nuevo, podemos pasar una imagen local, una URL de una imagen. Voy a probar aquí con una a, botella de vino. ¿Vale? Por el otro día estuve en una empresa que trabaja con, con bodegas y viñedos, por eso tengo esa imagen. Entonces, lo que me va, lo que me va a encontrar, lo que me va a mostrar primero son eh, imágenes del mismo vino, del Faustino VII, ¿no? Eh, y luego en los siguientes resultados van a ser botellas que se parecen en color, en forma y demás, la etiqueta también es parecida, la fuente, ¿vale? Eh, entonces, al final, imágenes que se parecen a las que yo le paso. Como veis, pues la verdad es que funciona bastante, bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos eh, con otro servicio. Ahí, ¿vale? El siguiente es de análisis de texto. ¿vale? El análisis de texto nos va a decir, por ejemplo, en qué idioma está escrito ese texto, me va a extraer palabras clave, eh, incluso en algunos casos me va a extraer entidades, ¿vale? lugares y cosas de ese tipo, entidades, eh, y también el sentiment. ¿vale? Si en ese texto se está hablando muy bien sobre algo, muy positivamente, me lo va a indicar o muy negativamente también. Y luego veremos una, una pequeña demo sobre esto, bastante, bastante aclaratoria. Eh, luego tenemos también unified speech, ¿vale? todo lo que es eh, transcribir de voz a texto y viceversa. Eh, además, altamente configurable. Es decir, yo puedo hacer que entienda mi vocabulario, mi acento, ¿vale? si es algo, algo muy concreto. Y también puedo crearme fuentes de voz. Igual que tenemos fuente de texto, Puedo yo pasar unos audios y tal, me va generando una fuente de voz y empezar a utilizar esa voz con, con, con, mi, bueno, con mi sistema de habla o de voz, ¿vale? es bastante, bastante útil. Luego tenemos LUIS, que es Language Understanding Intelligence Service. Eh, LUIS se suele utilizar, sobre todo, en conjunto con eh, Bots, ¿vale? con el Framework y demás. El motivo es que LUIS es la herramienta que podemos utilizar para entender conversaciones. ¿vale? Ya no se trata de análisis de texto solamente, sino ya conversaciones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un bot eh, con un proyecto de Luis al cual mis usuarios, por ejemplo, le llega un usuario y le dice, ¿qué tiempo va a hacer en Madrid mañana? Eh, pues yo con Luis puedo extraer primero qué es lo que quiere mi usuario, que es saber el tiempo, ¿vale? Y cuándo, mañana y dónde, Madrid. Si además yo sigo esa conversación y ese usuario me dice, y en Sevilla, pues yo quiero entender que se refiere al tiempo en Sevilla mañana, ¿vale? aunque no me repita esos datos. Entonces, ese es el tipo de cosas propias de, de una conversación que eh, puedo resolver o que puedo tratar con Luis en combinación con, por ejemplo, un bot. ¿vale? Dentro de LUIS hay una serie de conceptos eh, muy básicos, muy simples, que tenemos que entender antes de empezar a trabajar con LUIS. ¿vale? Entonces, os lo voy a enseñar, simplemente porque una vez que los conozcáis, ya mañana mismo podéis crear un proyecto de LUIS y empezar a crear vuestro eh, proyecto para entender conversaciones. ¿vale? El primer concepto es el de URLs, que al final son frases que mi usuario va a usar para conseguir este objetivo. ¿vale? En este caso, puede comprar tres billetes a Nueva York o comprar no sé cuántos billetes de, de Nueva York a Londres. ¿vale? Eso Sería un ejemplo de dos URLs, dos frases. El siguiente concepto es el de intent. Al final, mi usuario con esa frase, con ese students, ¿qué es lo que quiere conseguir? En este caso, quiere reservar un vuelo. Pues yo me he creado en mi proyecto de Luis un intent que se llama reserva de vuelo. ¿vale? Además del intent, dentro de esa frase, eh, mi usuario me da una serie de datos que hacen falta para hacer esa reserva del vuelo. ¿no? Como, por ejemplo, son el número de billetes y eh, a dónde quiere volar, la ¿vale? localización o geografía, que sería en este caso Nueva York. Entonces, ahí introducimos el concepto de entidad. ¿vale? Hay Entidades estándar como número, geografía, eh, date time y demás y luego también podemos crear las nuestras personalizadas ¿vale? hay distintos tipos, hay por ejemplo listas si quiero crearme un, una entidad que sea la, la, no sé, las habitaciones o las distintas salas de mi, de mi casa, por ejemplo ¿vale? pues me crearía un, un, una entidad personalizada Vale, entonces, con el siguiente URL es exactamente lo mismo, tenemos el mismo intent y tenemos también entidades de tipo location y de, o, o geografía o ge geography y date time. Pero, ¿qué ocurre? En este caso, mi usuario me está diciendo de dónde a dónde quiere volar. Entonces, tengo una entidad que es del mismo tipo, pero que realmente tiene significado diferente. Ahí introducimos el concepto de rol. ¿vale? Dentro de la entidad eh, de location, pues, añado el rol de origen y de destino. Con lo cual, ahí ya puedo entender mejor la conversación y seguir adelante. Al igual que con cualquier eh, servicio de Cognitive Services, yo lo que hago es envío el texto de mi usuario y recibo el análisis ¿vale? en un JSON. Entonces, aquí podemos ver que en el JSON lo primero que me indica es el intent. ¿vale? Por ejemplo, en este caso dice que eh, mi usuario lo más probable es que quiera reservar un vuelo. Entonces, me dice el intent de book flight tiene un 0,91 de eh, confianza. ¿vale? Y me aparecen otros intents que yo he creado en mi proyecto con un nivel de confianza distinto para cada uno. Eh, esto lo puedo usar en mi código, de manera que si, por ejemplo, me devuelve un resultado en el cual el intent tiene un 0,5, pues parece que no está muy seguro de que realmente quiera reservar un vuelo, ¿vale? Quizá no he entendido bien al usuario. Entonces, yo puedo volver, por ejemplo, en ese bot y decirle, eh, veo que quiere reservar un billete, ¿sería para un avión o para un tren, por ejemplo? ¿vale? Entonces, hacer una conversación un poco más parecida a lo que haría una persona con otra persona, ¿vale? No, no algo automático o por comando, ¿no? Otra información que me devuelven en JSON eh, son las entidades, las que hemos dicho antes, el número de billetes y la localización, ¿vale? A Nueva York o a Londres, ¿vale? Entonces, vale, con esto ya podéis empezar a, a trabajar con Luis, a crear vuestros proyectos, vuestros intents, vuestras entidades y demás. Luego, eh, si hablamos de texto, por supuesto, traducción de texto, ¿vale? Eh, no hay mucho más que decir ahí. Traducción a muchísimos idiomas. Luego veremos algún caso de uso, donde veremos que esto puede ser bastante, bastante útil. Y vamos a ver alguna demo también de temas relacionados con texto y todo esto, ¿vale? Esto lo puedo cerrar. Sí. Y aquí, ¿vale? Aquí tenemos un portal de, el portal de text analytics, análisis de texto. Entonces, voy a poner algo como, por ejemplo, esta chala es genial. Y voy a dar a analizar, ¿vale? Y vamos a ver qué nos devuelve. Aquí lo primero que va a hacer es detectarme el idioma español con un, una confianza de un 100%, me va a extraer palabras clave. si hubiera alguna entidad, por ejemplo algún lugar, una ciudad o algo así, por ejemplo, también me lo extraería y además el sentiment me indica que es un mensaje muy positivo, ¿vale? Eh, si miramos en el JSON, por aquí está el sentiment, uh, ta, ta, ta, ta, a ver si lo encuentro rápido, uh, bueno, por aquí, sí, aquí, ¿vale? Score 0,89, lo cual quiere decir que es muy positivo, cuanto más cerca del 1, más positivo, cuanto más cerca del 0, más negativo, eh, y si es 0,5 pues neutro, vale. estoy diciendo algo pero no necesariamente ni positivo ni negativo ¿vale? si yo por ejemplo ahora hago, eh, es terrible ¿vale? y hago el mismo análisis, pues ahora me dirá seguramente el, que el sentimiento es negativo vale, que está más cerca del 0 ¿vale? pues proyecto de Luis, lo que comentaba antes, tengo una serie de intents vale. es un proyecto muy sencillo, solamente tengo dos intents para reservar vuelo, para cancelarlo si entro cada uno de los intents, he añadido una serie de utterances, vale, de frases eh, le he ido indicando los valores, por ejemplo, aquí el número de billetes, la fecha, la localización y le he ido indicando qué tipo de, de entidades cada uno, ¿vale? Entonces, aquí vais viendo un poco cómo se va haciendo. Luego también podemos hacer una prueba desde aquí, puedo ir metiendo frases, ir viendo el índice que me devuelve, las entidades para ver que esto marcha bien, ¿vale? Y si no marcha bien, pues ir haciendo correcciones o añadiendo más URLs y demás, ¿vale? ¿vale? pues seguimos con más servicios. Vale. El, content, el moderador de contenido eh, lo que hace es analizarnos o bien texto o imágenes o vídeos para detectar contenido ofensivo o contenido o datos sensibles ¿vale? como puede ser un teléfono una dirección y cosas así vale eh, puede ser súper útil si por ejemplo tenemos una aplicación a la cual nuestros usuarios suben imágenes y queremos bloquear contenido porque se pueda ser ofensivo ¿no? pues analizamos esa imagen si es ofensivo pues paramos la, la subida de esa imagen o bien, si queremos simplemente bloquear ciertas imágenes a usuarios que sean menores de edad, pues pueda revisar esa pueda analizar esas imágenes y bloquearlas solo en ese caso. ¿no? Luego, el video indexer es súper, súper potente, porque yo básicamente le hago una llamada, le paso, le paso un vídeo a este servicio y por detrás hace eh, como 18 llamadas. ¿vale? Va a hacer un análisis muy, muy exhaustivo de ese vídeo. No va a decir qué personas aparecen en ese vídeo, si son conocidas me va a decir exactamente el nombre, me va a decir en qué frame de, del vídeo um, aparece o habla esa persona, me eh, va a decir qué porcentaje de tiempo habla esa persona, etiquetas, cosas que se van mencionando en el vídeo, eh, si se mencionan marcas, me va a hacer una transcripción de lo que se dice, me va a detectar texto, por ejemplo, si le pasamos vídeo indexo a la charla de hoy, pues irá sacando todos los textos que vais viendo en las presentaciones. Entonces, un análisis súper, súper exhaustivo de, de nuestros vídeos. ¿vale? Y el siguiente que vemos es el Q&A Maker. El eh, nos sirve para hacer, bueno, ayuda a usuario. ¿vale? Al final, por ejemplo, si estamos creando un bot y elegimos el template de Q&A Maker, nos va a crear un bot y un proyecto de Luis asociado. Eh, yo lo que voy a hacer entonces es pasarle mi documentación, mi guía, mis manuales ¿vale? y automáticamente va a extraer información de manera que mis usuarios puedan empezar a hacer preguntas sobre ese, esos manuales y demás y automáticamente les dé respuesta. ¿vale? Eh, lo potente de esto es que se hace todo de manera visual. Realmente no tienes que llegar a programar el bot ni en el proyecto de Luis ni nada. ¿vale? Simplemente le pasas la documentación hace ese análisis, extrae la información y directamente mis usuarios pueden empezar a hacerle preguntas a ese bot, ¿vale? luego por supuesto puedo hacer ciertas correcciones o ciertas configuraciones ¿vale? para, para mejorar ese Q Maker, pero de partida la verdad es que me quita muchísimo trabajo de, de, de desarrollo del bot. ¿vale? Y luego esto no es un servicio en sí, sino una, una, eh, una novedad aunque ya no es tan novedad porque salió hace ya varios meses, que es que ahora tenemos soporte de Docker para muchos de estos servicios, ¿vale? no para todos, eh, aunque es algo que va creciendo mes a mes, con lo cual poco a poco ya seguramente iremos cubriendo todos los servicios que hay, eh, pero sí para mucho, por ejemplo, para text analytics, para computer vision, eh, para detección de anomalías que veremos en un momento. ¿vale? Eh, esto nos puede venir genial si, por ejemplo, eh, yo trabajo en un entorno en el cual la conexión a Internet es inestable. ¿vale? En ese caso, pues, necesitaría algo que, por ejemplo, eh, pueda desplegar en un contenedor, y que no me genere problemas cuando haya intermitencia en la, en la conectividad de la red. ¿vale? También si necesito una latencia mínima. ¿vale? Si, por ejemplo, tengo restricciones legales de que todos mis datos tienen que estar en, en un data center eh, o en local, ¿vale? no puedo enviarlos a la nube, pues en ese caso podría utilizar eh, contenedores de Docker para seguir utilizando estos modelos, para seguir utilizando estos servicios. Eh, también me da un control mayor sobre las actualizaciones. Si yo por ejemplo tengo un, un proyecto de Luis, voy a ir creando intents nuevos, entidades, vale, aquello va a ir creciendo y voy a ir haciendo pruebas para ver qué tal va, si funciona bien o va mal, vale. Entonces yo hasta que no haga pruebas y vea que aquello funciona exactamente como yo quiero, pues no tengo por qué actualizar ese modelo que yo he desplegado en un contenedor en Docker, vale, con lo cual súper útil. Y luego hay mucho más servicios, muchas más novedades, eh, bastante recientes. Por ejemplo, el detector de anomalías salió hace no sé si un par de meses, una cosa así. ¿vale? que nos sirve para hacer un análisis de eh, series temporales. Entonces, tenemos dos opciones. O le pasamos nuestra serie temporal, nuestros datos, y me va a decir exactamente qué puntos o qué valores no coinciden con los esperados. vale O bien lo puedo hacer en tiempo real. ¿vale? En base a esa serie temporal, conforme me van llegado, llegando datos nuevos, me va a avisar en el caso de que ese valor que, que me ha dado pues no coincida con, con el esperado. ¿no? Eh, esto puede venir muy bien, por ejemplo, si yo estoy monitorizando las eh, máquinas de una fábrica, eh, ¿vale? con esos datos yo puedo o sea, con esos datos yo puedo utilizar este servicio para que me avise cuando uno de esos datos no encaja del todo porque igual eso significa que o una máquina está empezando a funcionar mal o directamente se ha roto y tengo que ir a arreglarla ese tipo de cosas ¿vale? entonces en esas situaciones la verdad es que viene, viene bastante bien y luego también tenemos el Form Recognizer que es para extraer datos de tablas y de formularios y el Personalizer que es para bueno, sugerencias a usuarios y, y, cosas y demás cosas ¿vale? vamos a ver una demo de esto también Vamos a empezar con el moderador de contenido. Vale, me he aspirado, pero bueno. Eh, lo dicho, podéis analizar tanto texto, como imágenes, como vídeo, ¿vale? Pues vamos a probar con un texto de ejemplo que me da aquí. Lo envío a analizar y ahora voy a ver el resultado. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que, bueno, me ha destacado en amarillo una palabra que es ocena. Y en verde, sí, bastante ocena. Y en verde, eh, datos sensibles, ¿vale? Como dirección IP, teléfono y demás. Eh, esto es configurable. Por defecto, me va a detectar, eh, digamos, palabras que comúnmente se entiende que son ofensivas. Pero si yo por algún motivo pienso que garbage, ¿vale? Basura, es súper ofensivo, se lo puede indicar y a partir de ahí también me lo, detectar, también me lo detectaría, ¿vale? Entonces... Vale. Pasamos al de video indexer que este me encanta, ¿vale? Aquí le he pasado, bueno, ahora os enseño la, la biblioteca de vídeo, aquí le he pasado un vídeo de una keynote y vemos el análisis que me ha hecho, ¿vale? Lo primero que hace es decirme, pues, cuántas personas aparecen en este vídeo, si son personas conocidas me va a decir el nombre, por ejemplo, aquí tenemos a Satiana Dela, ¿vale? Me dice quién es, eh, me dice exactamente qué frames del vídeo aparece, si yo le doy aquí a reproducir siguiente, pues, me aparecerá el siguiente frame en el que él aparece, ¿vale? Eh, además también me dice el porcentaje del vídeo en, en el cual habla cada una de estas personas esto me recuerda por ejemplo en, en las elecciones generales que hubo hace poco, hubo el debate unos días antes y me acuerdo que de vez en cuando en la televisión pasaban una sala donde había cuatro personas que cada vez que uno de los candidatos hablaba le daban un botón y como paraban de hablar de, le daban el botón otra vez ¿no? y al final sumaban los minutos y calculaban el porcentaje que, que había hablado cada candidato por eso con VideoBendexter no hubiera hecho falta ¿vale? no hubiera hecho falta tener a esas cuatro personas eh, me lo da directamente aquí entonces, bueno, más cosas que, que hay por aquí. Etiquetas, por ejemplo, temas que se van mencionando en el vídeo, me dice exactamente el frame en el que aparece, eh, marcas, de nuevo también en qué frame aparece, luego me va diciendo, por ejemplo, emociones, ¿vale? Si en algún momento se habla con alegría o si en algún momento aparece alguien con una cara de miedo, pues me va a decir exactamente también en qué frame, eh, fotogramas clave, luego transcripción de lo que se va diciendo, le puedo añadir subtítulos, o sea, un análisis muy, muy exhaustivo, ¿vale? Entonces, eh, precisamente como ese análisis es tan, tan a fondo, Puedo hacer cosas como la que voy a hacer ahora, ¿vale? Aquí tengo una, una biblioteca de vídeos de muestra y voy a buscar por palabra. Voy a buscar, por ejemplo, fútbol. ¿Vale? Pues ahora lo que me va a mostrar son los vídeos en los cuales aparece fútbol. Ya sea porque aparece alguien jugando al fútbol, porque alguien habla de fútbol, porque aparece un texto hablando de fútbol, porque aparece una imagen de algo de fútbol. O sea, cualquier cosa relacionada con fútbol, ¿vale? Que haya detectado en esos vídeos, pues me lo va a decir. Entonces, para hacer búsqueda en vídeo, la verdad es que es muy, muy potente. Y, por supuesto, me dice en qué frame concreto del vídeo eh, aparece eso, ¿vale? Vale, el de form um, recognizer, ¿vale? Este, la verdad, es que es bastante sencillo de de ver simplemente aquí con algunos ejemplos que tenemos. uy vale de una tabla me va extrayendo los. uy eh, aquí de una tabla me va extrayendo los datos de aquí de un formulario por aquí tengo un formulario creo una factura o algo así vale Pues aquí me va extrayendo los datos de ese formulario también con lo cual bueno todo el, todo lo que sea análisis y procesamiento de documentos puede ser eh, muy muy útil no nos puede venir genial vale eh, vale antes de pasar a los casos de uso voy a enseñar los simples de los labs que mencioné antes vale Podéis ir a este portal, ver aquellos servicios que están ahora en fase experimental y los podéis ir ya probando. ¿vale? Seguramente esto, estos servicios, dentro de unos meses, pues, serán servicios propios de Cognitive Services y, y seréis los primeros en tener esa experiencia con estos servicios. ¿vale? Eh, luego, bueno, ahora vamos a pasar a los casos de uso. Vale. Entonces, voy a plantear un, un par de escenarios en los cuales la combinación de estos servicios puede ser muy útil, ¿vale? El primero sería el de, por ejemplo, identificación, ¿vale? De empleados, de clientes. Eh, hay situaciones, por ejemplo, en un almacén que eh, las personas están todo el día cargando con, con, eh, con caja, por ejemplo, ¿vale? y no pueden pararse a eh, meter una contraseña en, en un dispositivo o a, que, a leer la huella dactilar, ¿no? O, por ejemplo, en hospitales, si están todo el día con guantes, pues no van a estar quitándoselo todo el tiempo para meter contraseña. ¿no? Entonces puedo introducir un, un sistema de identificación diferente, que sea, por ejemplo, con la cara y con la voz. ¿vale? Yo detecto a esa persona según su cara y su voz. ¿vale? Sería un poco la misma manera en la que un humano, una persona, identifica a otro humano ¿no? por la cara que tiene y por cómo habla o la voz que tiene no pero bueno ese sería una, una, un escenario bastante, bastante curioso eh, lo único sí decir que a ver eh, este tipo de identificación yo no lo aplicaría a entornos de seguridad vale por ejemplo eh, al acceso a mis empleados a datos sensibles o a datos privados eh, ahí ya tendría que utilizar otro tipo de servicios más preparados para sistemas de seguridad vale puede ser no sé windows hello o depende de lo que queramos hacer otro tipo de sistema vale pero para una identificación simple, simplemente para, para mi negocio, para mis clientes, pues puedo utilizar este sistema, por ejemplo. ¿vale? Luego también puedo analizar la, la emoción de mis empleados si yo, por ejemplo, tengo un, eh, un proceso muy importante dentro de mi empresa y eh, que si el empleado se equivoca al hacer ese proceso lo hace mal, pues las consecuencias son muy negativas. ¿no? Pues yo podría estar analizando su cara y si veo que está preocupado, agobiado dormido, pues igual llamo a un supervisor para que le ayude o eche un vistazo y vea a ver, a ver qué pasa. ¿no? Entonces evitar que que siga adelante con ese proceso y explote algo, bueno, ya sabéis. Eh, luego también el tema de emociones lo puedo utilizar para, eh, bueno, imaginaros que yo tengo un hotel, ¿vale? Y yo voy viendo eh, las caras de mis clientes. Si veo que de pronto están todos súper contentos y felices, pues igual es un buen momento para enviarles promociones, ¿vale? Están de vacaciones, están contentos, seguramente quieren gastar dinero, ¿vale? Entonces es una buena oportunidad. Y al revés también, si yo veo que de pronto mis clientes están todos pues con cara de, de agobio, cansancio y tal, pues igual es que algo pasa en mi hotel que hace que no estén a gusto, vale, igual tengo que mirar las máquinas de aire a ver si se han estropeado y hace calor o cosas así, no, Entonces, bueno, bastante bastante guay. Vale, otro escenario, otro escenario en el que podría ser bastante útil es el de atención al cliente, vale, todos estamos acostumbrados a llamar a un teléfono y nos diga opción uno para, oh, pulse uno para opción tal, pulse dos para tal. Bueno, eso puede ser útil en algunos casos, pero si queremos hacer un sistema un poco más natural, más como hablar con una persona, pues podríamos hacer algo así, vale, mi usuario eh, utilizaría mi servicio, o mi, mi, mi solución a través del móvil, por ejemplo, a través de uno de estos canales y lo podría hacer por voz. ¿vale? Podría hablar igual que hablaría con un operador eh, humano. ¿vale? ¿Qué pasa? Yo ahora este texto, o sea, yo ahora transcribo lo que mi, lo que mi usuario ha dicho a texto y yo este texto lo quiero analizar para entender qué quiere conseguir ese usuario, qué es lo que necesita. ¿no? Para eso puedo usar un proyecto de Luis. Pero si, por ejemplo, yo esto lo aplico en un hotel, eh, me tengo que crear un proyecto de Luis por cada uno de los idiomas que pueden hablar mis clientes. ¿vale? Eso seguramente no es muy viable. Entonces, yo prefiero crearme un proyecto de Luis en inglés y medias, utilizar estos dos servicios para coger el texto de lo que ha dicho mi usuario, detectar el idioma y una vez que ya sea el idioma, hacer la traducción a inglés. ¿vale? O sea, a partir de aquí, yo todo lo que mi usuario vaya diciendo, da igual de dónde venga, da igual el idioma que, que hable, yo voy a ir tratándolo en inglés con mi proyecto de Luis. ¿vale? Una vez que sé o que entiendo qué es lo que quiere mi usuario, se lo puedo pasar a un bot. Y ese bot pues, ya va a tomar acciones de según lo que quiera ese usuario. ¿vale? El bot puede llamar a un Q&A maker si simplemente está haciendo preguntas y quiere respuestas eh, de ese tipo. ¿vale? Y, por supuesto, la respuesta la puedo devolver de la misma manera. Puedo hacer la traducción de lo que me ha devuelto el bot y devolvérselo eh, de manera hablada a mi usuario. ¿vale? Entonces, más parecido a tener una conversación con una persona. ¿Qué ocurre? Eh, que por muy bien que tú desarrolles ese bot y por muy bien que tú diseñes tu proyecto de Luis, seguramente hay situaciones en las cuales el usuario de pronto se ve eh, que no consigue lo que quiere, ¿vale? se ve frustrado porque el bot no le está entendiendo, eh, no llega a nada. ¿vale? Entonces empieza a lo mejor a decir cosas como, jolín, esto no funciona, esto no sirve para nada, eh, quiero que alguien me ayude ya, ese tipo de cosas. Entonces yo puedo... Añadir a este servicio de eh, análisis para ir evaluando lo que mis usuarios van diciendo. Y si yo detecto que en un momento dado está hablando de manera muy negativa, en ese momento, decir pues, uy, en ese momento, decir, pues, eh, saldo el bot y que le atienda un operador directamente. ¿vale? Entonces, eh, eh, no obligo a, mi, a mis usuarios a quedarse en ese bucle del cual nunca sale y a lo mejor dejan de usar mis servicios o, de, o dejan de ser clientes míos por este motivo, ¿no? Y igual que podemos ir analizando en tiempo real lo que mis usuarios van diciendo, lo podemos analizar después, ¿no? Podemos coger todo lo que mis usuarios han dicho, todos los logs, analizarlos, ver qué conversación han ido bien, cuáles han ido mal, cuáles se hablaban negativamente, ver por qué. Y una vez que sabemos por qué, pues mejorar el código de mi bot o mejorar mi proyecto de Luis, ¿no? Igualmente puedo meter bueno, temas de redes sociales para añadir otro tipo de conversaciones, ver cómo se, hacen la, se, se, bueno, se llevan a cabo las conversaciones en las redes sociales y que eso también me ayuda a mejorar mi, mi código. vale Ahora vamos a ver uy, ahora vamos a ver un par de, bueno, de hecho tres casos reales ¿vale? de aplicación de estos servicios a ah, entornos reales. El primero sería para temas de tráfico. vale eh, nosotros podemos, por ejemplo, detectar cuando un vehículo hace algo que no debe. En este caso hay un vehículo que se está parando en una zona en la que no debe, eh, yo eso lo puedo detectar directamente, aparece en rojo, y puedo avisar a la policía o a, o a quien sea conveniente. ¿no? También puedo hacer un análisis de, por ejemplo, eh, la trayectoria de esos vehículos. Si yo, por ejemplo, veo que las motos todos los días empiezan a, a cruzarse en esa zona en la que no deben, pues igual ya no solamente llamar a la policía y que lo multen, sino igual tengo que evaluar el diseño de mi carretera eh, para poner los carteles de eh, mi señalización, para poner los carteles antes, para que esos motoristas pues, sepan a dónde tienen que ir antes de tiempo ¿no? y no lo dejen para el último momento. O también análisis de peatones. Si yo veo que aquí está cruzando esta persona, o bueno, que todos los días hay personas cruzando por esta zona, ¿vale? Es una situación de riesgo, puede haber accidentes y, por tanto, pues igual tengo que ver si, eh, igual es que no hay paso de peatones cerca y tengo que, que poner un paso de cebra en esa zona, ¿no? Para evitar que haya accidentes. Otro entorno en el cual suele haber bastante accidentes es en la construcción. Pues yo tengo una serie de medidas de seguridad, como son el uso del casco, eh, pero si lo llevan eh, de la mano, pues no sirve para nada. ¿no? Entonces, yo puedo eh, monitorizar digamos, mi, los obreros de, mi, de, de la obra y detectar si hay alguno que no lleva el casco puesto, pues eh, lanzar un aviso, una alerta y, y hablar con esa persona. ¿no? De esa manera, pues me aseguro de que todos están siguiendo las medidas de seguridad y que no hay accidentes. Luego también... En el entorno sanitario, en los hospitales, por ejemplo, yo puedo monitorizar eh, las personas que están ingresadas en ese hospital. Si, por ejemplo, hay una persona tumbada con los raíles levantados, pues eso no es una situación de riesgo, todo está bien, no hay, no hay ningún problema. Si yo veo que hay personas que están tumbadas, pero los raíles están bajados, pues puede haber cierto riesgo, ¿no? Podría moverse, caerse, cosas de ese estilo. Y bueno, ya, si veo una persona que se está levantando de la cama sola, eh, a ver, si una persona está ingresada, solamente está enferma, está débil... Que, o es posible que se caiga, entonces igual quiero avisar a, a un enfermero una enfermera que le ayude. ¿no? Entonces, monitorizar este tipo de situaciones de riesgo dentro de, de los hospitales también. Y nada más, yo aquí os voy a dejar con una serie de recursos. Eh, de aquí destacar uno muy, muy interesante que es eh, un link, ahí lo tengo, que es un link al repo de Intelligent Kiosk. ¿vale? El Intelligent Kiosk es una aplicación en la cual nos muestran muchas demos, ¿vale? demos diferentes de, eh, para probar estos distintos servicios. Además, son demos muy visuales. Entonces, puedo ver, por ejemplo, el tema de reconocimiento de cara, eh, bueno, también análisis de texto, toda la, to, todos los servicios que hemos ido viendo de una manera muy visual y la verdad es que bastante interactiva. Entonces, si, si no tenéis experiencia previa con Cognitive Services, os recomiendo que vayáis a ese repo, eh, os descarguéis el código y, lo, y le echéis un vistazo y lo, y lo probéis. ¿vale? Y luego, si queréis la presentación ya, ¿vale? la presentación que hemos hecho hoy ya, no queréis esperar, pues simplemente tenéis que enviarme un email a, a mi dirección que es esa con el asunto DN 2019 no tenéis que poner nada más ningún texto nada simplemente poner DN 2019 vale eh, yo no voy a estar detrás escribiendo respondiendo a vuestros emails ni nada ni enviándonos ni enviando las presentaciones eh, para eso me he creado un, un flow con Microsoft Flow en el cual pues Automáticamente envía esa respuesta, ¿vale? Eh, luego, bueno, Flow es algo que de hecho podría utilizar también cognitive services si quiero analizar esos emails y bueno, es bastante bastante potente, pero eso da para otra charla aparte, ¿vale? Y nada más, simplemente muchas gracias y tenéis mi dato de contacto. Si ¿Sí hay preguntas. Si ¿Sí hay alguna pregunta genial, si no pues me podéis contactar luego. ¿vale? Sí. Espera, no me entero bien. Eh, que lo que he hecho es subir las fotos a... Sí. Al principio estaba hablando de clasificar las imágenes, uh -huh. lo único que hace es subir la imagen y dar el botón de entrenar uh -huh. y las clasificas por una etiqueta, no tienes que hacer otra cosa. Eh, sí, vale. Con Custom Vision puedo hacer dos cosas. Puedo hacer una clasificación en el cual yo subo las imágenes y las voy etiquetando cada una según la, la categoría que sea, ¿vale? O puedo hacer también detección de objetos. Yo puedo subir imágenes, eh, indicarle que cierto objeto que aparece en esa imagen tiene cierta etiqueta y también a partir de ahí me iría la detección de los objetos. Y vale. automáticamente te genera un modelo que tú luego lo puedes exportar para cualquier plataforma. Sí, o sea, tú le das al botón de entrenar, ¿vale? Luego puedes hacer, debes hacer pruebas para comprobar a ver qué tal funciona y una vez que ya está listo, que ya te convence, lo puedes exportar. Mm. Vale, gracias. ¿Hay nada más? ¿No? Oh, muchas gracias.